Me trajeron la noticia, con ah. mi compadre Don Pedro, me trajeron de regalo, un amor dio y medio, Ay, no, ponte a caballo contención de verlo rumiendo para su casa. pues... Mientras quiero la noticia, que a mi compadre de Pedro, mientras quiero la noticia a mi compadre de Pedro, le trajeron del regalo Un jamón de un año y medio, no nomás monte a caballo Con intenciones de verlo, Comprando para su rancho En vez con negros, amigos de Serena Llegamos a eso de la medianoche, como para darle una serenata. Prendieron las luces, pero las. Ay, no me La primera tonada, la puerta se abrió de adentro. Y en la segunda les cuento. Se va en la segunda. ¿Sí? No hay ni una noche. Ah, vieja me trago, cuando me curo, me paro <risa> el eh, eh, compadre eh, ah, La avestruz que salió dice uh, uy, sabía que me le dijo la avestruz al porné imagínate lo que dijo la gallina. ah, ¡Ah! <risa> ah fue no pues, <risa> <risa> eh, de la puta que el cerro viene bajando <risa> mi suegra no, no la ataquen ni la agarren, es la guerra. que se haga mierda. ¡Esa me salga! Ah. <risa> ¡Vámonos, <risa> La comadre prendió el horno Empezó a armar empanada. La madre prendió el horno Empezó a armar empanada. Entraron la carrecina como por arte de magia. Ahí nomás, los delele, Nada la más se armó la se iban cayendo chorizos y pan casero. Hace queso que su llanto piensa la vida del perro. De jamón ya ni les cuento, no quedaron ni los huesos. Y aquí me tiene mi negra de vuelta, los ojos rojizos, los labios morados. Será porque tengo pesada la lengua, es un del tango que yo me he curado. De tanto vacío en los vidrios, he perdido el equipo.